Mario Héctor Bogel vamos a ver cómo ser una estratega profesional y un consultor de clase mundial. Rara vez el mundo ha cambiado tanto en tan poco tiempo. ¿Estás preparado para la disrupción que viene en el año 2022? Si te interesa, te anticipo, que voy a ofrecer un curso gratis de Wix Signal y la dirección para entrar al curso es bit.ly barra Mario y también te ofrezco 7 casos reales de empresas que aplicaron Wix Signal, que son débiles señales que anticipan oportunidades futuras, y puedes acceder en bit.ly barra casos4. Estas son las direcciones si decides ingresar hay un grave problema actual. ¿Cuál es? 9 de cada diez planes estratégicos, solo tienen objetivos operativos disfrazados de objetivos estratégicos. Objetivos que provienen de sus operaciones y de su cadena de valor para ejecutarse en el corto plazo, en el POA, en el Plan Operativo Anual, Objetivos como satisfacer al cliente, es un objetivo que depende de las operaciones de la organización. Brindar servicios de calidad, tiene que ver con la cadena de valor y con las operaciones de la organización. Ampliar canales de ventas alternativos, ofrecer eh, canales de ventas online o canales de ventas a través de una tienda virtual, presencial, domiciliario, reducir gastos, aumentar ingresos. Todos estos objetivos que son operativos, muchas organizaciones los colocan como objetivos estratégicos. Fíjate, si tú escribes, como hice yo en Google, escribir plan estratégico Banco de Argentina, vas a ver que salen todos los bancos de Argentina. El número uno es el plan estratégico institucional vigente hoy, 2017-2021 del Banco de la Nación Argentina y se clic en esa URL y qué es lo que veo que su primer un objetivo de ellos es brindar servicios de calidad es un objetivo operativo depende de las operaciones del banco otro objetivo ampliar y mejorar el uso de canales de atención alternativos si yo decido atender por teléfono atender por internet son Canales que dependen de las operaciones del banco no son objetivos estratégicos. Un tip, revisa los objetivos de tu plan estratégico o el del plan de tus clientes. Tal vez te lleves la sorpresa que los objetivos que tienen no son estratégicos. En el POA, Plan Operativo Anual, y en el Plan de Negocios, están los objetivos que son operativos, que son de corto plazo, que se ejecutan todos los días, todas las semanas, todos los meses. Dependen de las operaciones, dependen de la cadena de valor, dependen de la misión. ¿Estás de acuerdo? Y en el PEI, Plan Estratégico Institucional, es donde están los objetivos estratégicos, que se ejecutan en el mediano y en el largo plazo, que dependen de la estrategia y se vinculan con... La visión. La planeación tiene dos grandes motores, el POA y el PEI. Como un avión. Si tú tienes que viajar de tu país a otro país, tomas un avión. Ahora, ¿qué pasa si el avión, que tiene dos motores, uno de los dos motores no funciona? Te pregunto, ¿tiene igual potencia ese avión? Claro que no. Sin embargo, la tecnología de hoy le permite levantar vuelo con un solo motor, volar y luego aterrizar. Lo mismo le pasa a una empresa. Una empresa en lugar de tener objetivos estratégicos tiene objetivos operativos. Esta empresa es rentable, está vendiendo, está cobrando, está fabricando, está entregando productos. Si es una organización pública está cumpliendo con su misión, si es una universidad también, un hospital lo mismo, pero están trabajando al 50% de su potencia. ¿Por qué? Porque no tienen objetivos estratégicos, tienen objetivos operativos disfrazados de estratégicos. 9 de cada 10 planes estratégicos solo tienen objetivos operativos. Si tú escribes en Google plan estratégico, vas a ver la cantidad impresionante de planes que salen, ve haciendo clic en alguno de ellos. Te sugiero que lo hagas porque acá tienes una enorme ventaja competitiva y solo será para quienes aprovechen esta oportunidad. Vas a descubrir que en tu país la mayoría tiene objetivos operativos. ¿Y por qué se crean objetivos operativos en el plan estratégico? Porque todos utilizan el análisis FODA, SWOT, que solo es una foto del día en que se listan esas fortalezas o esas oportunidades. Tú escribes las fortalezas que hasta hoy conoces, no las del futuro y cruzas una fortaleza con una oportunidad para crear un objetivo y lo colocas en el plan estratégico. Te voy a hacer ahora una pregunta. ¿Apostarías tu sueldo? ¿Que esa fortaleza y esa oportunidad van a esperar dos, tres, cuatro, cinco años duración de un plan estratégico? hasta que se logre el objetivo, ¿apostarías tu sueldo? Entonces, ¿por qué usar FODA en el plan estratégico? No es útil el FODA en el plan estratégico, solo es útil en el POA para crear objetivos operativos. El problema ya está resuelto. Los grandes pensadores han presentado una solución. Y dicen que en el POA, plan Operativo Anual, tiene que ir el FODA, que yo lo convierto en un FODA o en un DOFA matemático, y objetivos operativos. Y que en el plan estratégico tienen que est estar el análisis de las WIC signal, débiles señales, que enseguida voy a explicarlas, para tener verdaderos objetivos estratégicos e indicadores en tiempo real. Tiempo real es milisegundos. Para esto hay que crear un área de inteligencia estratégica y crear escenarios de advertencias tempranas. Esto nos lo proponen los gurúes de estrategia del mundo y esto es exactamente el contenido de la consultoría y de los cursos que yo brindo online y por Zoom. Se crea un área de inteligencia estratégica. Yo doy entrenamiento en el uso de un software alerta gerencial que está en la nube. Se crea el FODA matemático. Se crea un área de inteligencia estratégica que permite identificar e interpretar las débiles señales, Wix Signal, con la finalidad de descubrir oportunidades futuras que hoy no existen, están en estado de gestación. Se crea un área de inteligencia estratégica para identificar e interpretar weak signals, débiles señales, con la finalidad de descubrir amenazas o riesgos futuros que hoy no existen, se están gestando. Y también hay que crear escenarios de advertencias tempranas. Para esto hay que elaborar cuatro, cuatro escenarios matemáticos de advertencias tempranas del comportamiento futuro, de las Wix Signals. Estos temas los voy a desarrollar ahora. Primer tema, uso del software alerta gerencial en la nube. Bueno, yo desarrollé este software, ahí me ves a mí, estoy con un celular, porque este software permite desde un celular ver los indicadores de tu empresa y si tiene password, los indicadores de tus directores, de tus jefes, de tus empleados. Entonces, desde cualquier celular, tablet o computadora, como el software está en la nube, no hay nada que instalar, puedes ver en tiempo real, puedes ver los, el estado de tu empresa, de tu área, de tu sección, de tus objetivos. Todo en milisegundos. ¿Qué es milisegundos? Ya pasó. Si en este momento, mientras estamos viendo este video, alguien de tu empresa ingresa en el software... Una venta por mil dólares, en el acto tú lo ves en tu celular, eso es milisegundos. Desde Excel se importan automáticamente los datos, o desde un RP o desde SAP, no hay que escribir dos veces. Esto es útil para los indicadores del plan operativo, esto es útil para el plan estratégico, esto es útil para un balance scorecard. El software tiene un modelo matemático. Cuando tú entras, lo primero que ves es un velocímetro, de 0 a 100%. ¿En qué estado están todos los objetivos de todas las áreas de la empresa? Supongamos que tenemos compras, ventas, sistemas, recursos humanos, producción. ¿En qué estado están los objetivos de todas esas áreas juntas? En el 59%. Si hago clic en el velocímetro, puedo ver las áreas que alimentan el estado general de la empresa. Ventas tiene cuatro objetivos y está al 43,91% y así las demás. Si hago clic en Ventas, puedo ver los objetivos que tienen Ventas, las metas que tienen los indicadores y en qué estado, por color rojo, azul, verde, se encuentra cada objetivo. Puedo saber quiénes son los que trabajan en esa gerencia. Toda, cada una de las personas que trabajan, cuántos objetivos tienen y en qué estado está cada uno. Y también si hago clic en cualquiera de estas fotos, puedo ver en qué estado está esa persona, cuántos objetivos tienen, qué indicadores está manejando y en qué estado de cumplimiento tiene cada uno de sus objetivos. Como ves, con tres clics llego desde el estado de la empresa al estado de una persona. Este software me permite ver en cascada el comportamiento del desempeño organizacional de cada nivel. Puedo ver en qué estado está la empresa, mejoró, ahora está el 69%. El velocímetro informa que las metas de todos los objetivos de todas las áreas ya lograron el avance del 69%. Puedo ver en qué estado está cada una de las gerencias, ya sea una empresa pública, una empresa privada o una pyme. Y también puedo ver de cualquier persona en qué estado está esa persona, si está trabajando o no está trabajando, si está logrando o no está logrando sus metas. O sea, tres clics y tengo un reporte en tiempo real, en mi celular, en mi tablet o en mi PC. No tengo que pedirle... Información a nadie en la compañía. No tengo que pedir que me armen reportes. Lo tengo en milisegundos. Estés donde estés, tú tienes el control. Porque puedes ver en el celular tus indicadores y si tienes Power, lo de tus directores, gerentes y empleados. O sea, viajes donde viajes, la información siempre va a estar en tu celular o en tu tablet o en tu computadora. Yo estudié con el doctor Robert Kaplan, sabes que en Harvard él desarrolló el Balance Core Estudiando con él tomé los conceptos que me permitieron desarrollar este software. ¿Qué opinas? ¿Te podría ser útil a tu empresa, a tus clientes? Los dueños y los directores y gerentes se entusiasman, ¿por qué?, porque ahora pueden dejar sus empresas sin perder contacto, van donde van, tiene la información instantánea. El segundo punto es el Foda, pero matemático. El Foda matemático brinda información científica, matemática, del estado de comportamiento, de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas lo hace a través del apareamiento matemático, donde luchan matemáticamente las fortalezas con las oportunidades, con las amenazas y con las debilidades. Por ejemplo, si yo te hago una pregunta, ¿cuál es matemáticamente la fortaleza que más impulsa el logro de las oportunidades de tu empresa para crear un verdadero objetivo? ¿Puedes tú decirme cuál es la fortaleza que más impulsa? No, tú no puedes, salvo que te guste lo subjetivo. Tú no puedes matemáticamente ni científicamente darme una respuesta, porque si usas el FODA tradicional, todo es subjetivo, todas las fortalezas son iguales, nada permite diferenciar a una de otra. Si este es el FODA de tu empresa, o parecido a este, tú no tienes respuestas serias, tienes respuestas subjetivas. Bueno, yo creo, me parece nos pusimos de acuerdo entre todos, no, no, pero eso es subjetivo. El FODA matemático te da una respuesta matemática de cuál es la fortaleza que más impulsa el logro de las oportunidades de la organización. Si yo te pregunto cuál es matemáticamente la amenaza que más puede dañar a tu empresa, ¿tú puedes darme una respuesta de estas amenazas? Si miras el FODA de tu empresa, ¿puedes responderme? Tampoco puedes. Es subjetivo. Todo vale lo mismo. En cambio, con el FODA matemático, en el acto, tienes una respuesta matemática de cuál es la amenaza que más puede dañar a tu empresa. ¿Es esto importante? Sí que lo es, porque con el FODA de tu empresa no lo puedes tener. O tú crees que lo puedes tener, mira el FODA de tu empresa y da una respuesta. ¿Cuál es matemáticamente la debilidad que prioritariamente hay que transformarla en fortaleza para apoyar el logro de oportunidades y de amenazas? Nuevamente, si tú tienes el FODA clásico, no tienes respuesta, salvo como hemos dicho, respuestas subjetivas, poco seria, nada profesional. El FODA matemático te da respuesta profesional con base matemática. El balance estratégico del FODA. La mayoría de las organizaciones que tienen el FODA clásico presentan un balance de este tipo. ¿Prefieres cruzar así, subjetivamente, FO, FA, DO, DA, o prefieres cruzar matemáticamente y conocer cuál es la estrategia óptima matemáticamente, ¿cuál de las cuatro es la óptima? La mayoría, como no tiene cómo determinarlo, coloca cruzamiento en las cuatro. Esto no es estratégico, esto no es serio. Este es un modelo subjetivo que arriesga el futuro al azar de una organización. Este es un modelo objetivo con base matemática. Respuestas matemáticas. ¿Cuáles son las fortalezas que ayudan a aprovechar las oportunidades o enfrentar las amenazas? En el Foda clásico no hay respuesta, ya lo vimos. ¿Cómo identificar las debilidades que no permiten aprovechar las oportunidades o hacen vulnerables a tu empresa frente a las amenazas? Tampoco lo permite. Si sigues el modelo de Fred David, Fred David lo único que hace es darle un peso a cada una de las variables del Foda, tampoco da respuesta. El FODA matemático da respuestas matemáticas. Testimonios. Hay más de 700 profesionales que han sido certificados en base al modelo del FODA matemático. Acá tenemos el caso de un autor de libros colombiano muy conocido, que es además un consultor eh, empresarial de, de ese país, que bueno, aquí manda su opinión del FODA matemático. También se está enseñando Foda Matemático en 14 universidades. Acá tenemos un ejemplo donde este eh, profesional eh, está dictando en posgrado Foda Matemático. ¿Qué opinas? ¿Crees que te puede ser útil aprender Foda Matemático? ¿Crees que puede beneficiar a tu empresa o a tus clientes si eres consultor? Mira. Mira. En el Foda clásico se le pregunta a las personas qué fortalezas tenemos. No sirve, porque solo se escriben en un papel las que se recuerdan. Se le pregunta qué debilidades tenemos. No sirve. A las personas no les gusta reconocer sus propias debilidades, muchas quedan sin, sin ser informadas. El Foda matemático recurre a cuatro, cuatro fuentes que son objetivas dentro de la empresa. No hay que preguntarle nada a nadie. El FODA clásico es 100% subjetivo, el FODA matemático tiene base científica. Cualquiera puede utilizar el FODA clásico, no necesita ser un profesional para eso. El FODA matemático es de uso profesional, tiene un modelo de indagación científica que hay que aplicar. El resultado del FODA clásico es poco serio, es inseguro, el futuro de una empresa queda al azar de las respuestas subjetivas. El FODA matemático es demostrable matemáticamente en las respuestas que se obtienen. Los objetivos en el FODA clásico son creados al azar, se cruza fofa, do da y de esa forma se cree que se resuelve la creación de objetivos. En el FODA matemático son creados con base matemática, demostrables cada, en cada caso. Que quede claro, amigos, amigas. FODA no es útil para crear objetivos estratégicos. FODA sí es útil para crear objetivos operativos. Hoy se necesita modificar la forma de analizar. Si estamos acostumbrados a utilizar el FODA, tenemos que evolucionar, hay nuevas formas de pensar. Hay que pensar desde el futuro, en vez de hacia el futuro. Estamos acostumbrados a pensar de aquí hacia adelante, hay otra forma de pensar desde el futuro hacia hoy para recorrer luego ese camino hacia el futuro tenemos que indagar en el futuro tenemos que buscar señales que nos permitan anticipar lo que podría impactar en nuestro negocio antes de que ocurra ojalá descargues los siete casos que presento y que ya anticipé desde el inicio, luego lo voy a repetir donde vas a ver empresas muy conocidas, algunas que han triunfado aprovechando oportunidades futuras que no existían y que hoy esas empresas son empresas muy exitosas. Y también vas a ver el caso de empresas que fueron muy conocidas y que por no anticipar las señales de lo que el mercado estaba gestando, terminaron quebrando y desapareciendo del mercado. Siete casos te entrego absolutamente sin costo. Bueno, ya te he dicho, las weak signals son débiles señales que anticipan cambios en procesos de gestación. Anticipan el tsunami de los cambios en gestación, que pueden impactar como oportunidad futura o como amenaza o riesgo futura. Algunos actúan como bomberos, esperan a último momento lo que aparece se toman decisiones. Otros se anticipan. Las weak signals surgen, surgen observando el mundo, la sociedad, el mercado. Son conjeturas, son hipótesis, no son anuncios objetivos del futuro. Tampoco son hechos concretos, son percepciones subjetivas de que algo está gestándose para el futuro. Hay herramientas, hay metodologías para anticiparse al futuro acá están de acá descargas esos siete casos reales de empresas que vas a, te van a servir como modelo didáctico te van a servir como información para presentar a tus clientes o a tu propia empresa lo bajas de acá bit.ly barra casos 4 y acá tienes que nuestra inteligencia hoy tiene que ser aplicada a la detección anticipada de señales del futuro. Tenemos que comprender cómo la aparición de nuevas disrupciones ofrecen nuevas oportunidades para crear, ofrecer y capturar valor en el mercado. Y acá es el tercer módulo de mi consultoría o de mis cursos de capacitación. Hay que crear un área de inteligencia estratégica para identificar e interpretar las weak Signal con una finalidad, descubrir oportunidades futuras que hoy no existen. En este módulo tercero, descubrimos oportunidades futuras que y descubrimos amenazas o riesgos futuros que hoy no existen. A ver, presta atención por favor, lo que viene ahora te va a sorprender. Te apuesto que te va a sorprender. Mira, ninguna universidad, ninguna escuela de negocios en Argentina, imagino que en tu país es igual, ninguna enseña Wix Signal. Ninguna. Si tú conoces alguna y tienes la gentileza de informarme, corregiré mi afirmación. Ninguna enseña Wix Signal. Aunque hay 256 millones, dije bien, ¿eh? Millones de artículos en Google. Entra a Google y compruébalo para sorprenderte. Si quieres que yo, ahora te sorprenda yo, mira. Yo entré a Google, escribí Wix Signal y mira la respuesta. 256 millones de resultados. Asia, Europa, Estados Unidos, Canadá, enseñan Wix Signal y aplican Wix Signal. No hace falta reinventar la rueda, no hace falta traducir nada del inglés al español. Hay metodología y hay software en español para utilizar Wix Signal en la planeación estratégica. Hay más de 3 millones de autores profesionales que publican artículos de Wix Signal en Google Académico. Ahí está. Si tú escribes en Google Académico, vas a ver que hay 3.640.000 autores. En América Latina, algo nos estamos perdiendo. ¿Qué opinas? ¿Te interesó el tema de las weak signals? Hay un curso gratis que brindo, un curso gratis para compartir el conocimiento. Me encanta compartir el conocimiento. Hace más de 25 años que no paro de compartir. Entra en esta dirección, bit.ly barra Mario H. Bogel, el curso es totalmente gratis. Y si quieres bajar los 7 casos reales de empresas, algunas, aprovechando oportunidades que no existían y que luego se transformaron en una ventaja competitiva y otros riesgos futuros que no existían y destruyeron empresas. Lo bajas de bit.ly barra casos 4. Pero todo es teoría. Todo lo que está en Google es teoría. Te puedes pasar días, semanas, años investigando y leyendo artículos. Yo lo hice. Todo es teoría. Lo único práctico y muy, pero muy complicado es la minería de datos que permite analizar las Wix Signal también. Hay otra forma más simple que le voy a mostrarle en el curso gratuito. Pero para lograr resultados necesitas pasar a la práctica. <coughs> ¿Qué logran los profesionales que saben cómo identificar e interpretar las weak signal en la práctica? Bueno, mira, el director de planificación estratégica de la Universidad de Atacama, UDA, en Chile, es el doctor en ingeniería de minas Jorge Navea Castro, ahí está en foto. Al terminar, él me dijo, analizando weak signal" logré identificar 13 amenazas y 14 oportunidades futuras que no conocía y que el FODA de la universidad no había detectado. Y él es el director de planificación estratégica. Esta empresa, Indumil, es una empresa pública, es una empresa de Colombia, ellos Fabrican armas, municiones y explosivos y le venden a casi todos los países de América Latina. Tu país compra todas sus armas a la empresa Indumil. La Fuerza Aérea, la Fuerza Naval, el Ejército, todas las armas, municiones y explosivos son comprados a la empresa Indumil de Colombia. Tuve el honor de ser convocado por el almirante Hernando Wilk, gerente general de Indumil, ahí estoy yo en el medio, de dos almirantes, en una capacitación presencial de planificación estratégica de esta empresa que estuvo a mi cargo. Atrás hay generales, oficiales, coroneles, de esas eh, tres importantes fuerzas, Marina, Ejército, Fuerza Aérea de Colombia, trabajando en las... Eh, Quick signal. Fíjate, en Indumil descubrieron 21 oportunidades futuras y 32 amenazas futuras y todas fueron validadas matemáticamente. El almirante Will, gerente general, me dice, la consultoría superó mis expectativas porque la metodología aplicada me permitió visualizar objetivos estratégicos reales basados en análisis científicos matemáticos. En el Poder Judicial de la Argentina, la ingeniera de calidad máster licenciada María José Toledo dice las ocho fuentes de hechos portadores de gérmenes del futuro para descubrir oportunidades y amenazas futuras superó mis expectativas. En la Universidad de Lima, en Perú, el máster ingeniero licenciado Philip dice Logré descubrir 15 oportunidades futuras y 23 amenazas futuras que el FODA no permite descubrir. Claro, el FODA es una foto de lo que hoy está la empresa o lo que fue, no de lo que va a ser. <ríe> Entrego a los participantes la rueda del futuro. Es una herramienta en Excel muy útil para visualizar las siglas. También hay una matriz de priorización matemática de las Wix Signal que la entrego en Excel y sin password. Este magíster, Jimmy Frank Rolando, director general de una empresa de crédito en Perú, dice que la creación de escenarios futuros es como una pepita de oro que me está ayudando a visualizar el futuro y sobre todo hacia dónde debo apuntar para ser competitivo. Logré detectar 19 amenazas y 8 oportunidades futuras, y abajo dice amenazas y oportunidades futuras que no aparecen en el FODA. Obvio, ya sabemos por qué. ¿Qué actividades son las que permiten identificar weak Signal, interpretarlas y priorizarlas matemáticamente para descubrir oportunidades futuras y riesgos futuros? ¿Te interesa saber cuáles son? Bueno, acá están. Analizar macro tendencias con la metodología KISS. Cuando tú sabes que en Harvard se desarrolló el Balance Core Car, yo estudié, me formé personalmente con el doctor Kaplan, y el doctor Kaplan me enseñó esta metodología KISS que yo aplico eh, a, estos, a, este, a esta consultoría o capacitación y que la comparto con mucho gusto. Analizar tendencias también con la metodología aquí que presento, realizar un escaneo ambiental, graficar los resultados con la rueda del futuro para visualizar oportunidades futuras y riesgos futuros, y priorizar matemáticamente en Excel, crear verdaderos objetivos estratégicos, de acá salen los verdaderos objetivos, no del FODA. Identificar posibles ventajas competitivas, y sin ejercicios académicos, todo hay que hacerlo en base a una empresa real que cada participante propone, que puede ser su empresa o la empresa de eh, alguno de sus clientes. ¿Qué opinas? ¿Te interesa ampliar tus conocimientos en este tema? Bueno, ahí está el curso gratis de Wix Signal, bit.ly barra mario H Vogel, te inscribes y comienzas a cursarlo. También puedes bajar, te dije antes, los siete casos de empresas que algunas aprovecharon oportunidades eh, futuras, otros se perjudicaron por riesgos futuros. Los casos más que interesantes ya lo vas a ver. Bueno, son siete de 43 casos que he eh, documentado. Y también hay que crear escenarios de advertencias tempranas. Crear cuatro escenarios matemáticos de advertencias tempranas del comportamiento de las quicksignas. ¿Por qué hay que crear esto? Porque no hay un futuro. Hay múltiples futuros. Hay futuros que son deseables, otros que son probables, otros que son plausibles, otros que son posibles, otros que son prospectivos. Hay muchos futuros. Entonces, cuando se hace una planeación estratégica, es un error no analizar los futuros el 99% de los planes estratégicos se hacen para un solo futuro, el único futuro, que es el que se cree que sale del FODA o de la matriz BCG o de las matrices tradicionales. No hay un futuro, hay, hay múltiples futuros. Arriesgar el plan estratégico a un solo futuro es azar puro. Para eso no hagamos plan estratégico. Bueno, hay que crear cuatro escenarios, hay que crear cuatro escenarios, hay una matriz y una metodología y una herramienta clara para poder hacerlo, y luego hay que seleccionar de los cuatro cuál es el escenario óptimo o deseable, matemáticamente hay que seleccionarlo y poder definir de esa forma dónde estoy hoy, dónde quiero llegar y cuál es el camino para recorrerlo. Pero sí sé que hay tres escenarios que no me interesan recorrer. Si haces el plan estratégico tradicional, te pierdes esta alternativa de análisis. ¿Qué opinas? ¿Te interesan las Wix Signal? ¿Para ti, para tu empresa, para tus clientes, para tu formación? En casi todas las empresas llega un momento donde los dueños, los directores, los gerentes e incluso los empleados, están tan, pero tan embebidos en la rutina diaria, que pierden la visión del largo plazo. Todo se trabaja en base al corto plasismo. Aunque a la empresa le vaya bien, aunque la empresa sea rentable, aunque esté creciendo, crece en el corto plasismo. Y esto le impide percibir los cambios sutiles que se están dando en el mundo exterior. La planeación estratégica por escenarios matemáticos, como vimos antes, saca a los dueños, a los directores y a los gerentes de esa rutina diaria. Los pone a retar sus propias creencias y sus propias percepciones para comenzar a aprender a percibir las débiles señales, weak signal, que rodean a su empresa. Hay un nuevo mundo a partir de identificar las débiles señales. Cuando veas el caso de los siete casos que presento, vas a entender mucho mejor el porqué. qué? <coughs> Bueno amigo, bueno amiga, o accedes al curso gratuito de Wix Signal o lo pierdes, es tu decisión. Ahí lo tienes, yo lo comparto. O bajas los siete casos para ver casos reales, de empresas reales, que ganaron o perdieron, en base a las Signal, ahí lo tienes, absolutamente sin costo alguno. La conclusión de esta presentación, hay que crear un área de inteligencia estratégica. Hay que tener un software que en tiempo real, en milisegundos, nos dé información de la forma más cómoda. ¿Cuál es la más cómoda? ¡El celular! Estoy en mi casa quinta, estoy viajando, estoy de vacaciones, estoy enfermo, estoy como estoy, tengo la información en mi mano. El Foda matemático. Basta de dejar al azar el futuro de una empresa. Ya no puedo cruzar más una fortaleza con una oportunidad subjetivamente. ¿Para qué nos hemos formado profesionalmente? Hay que identificar e interpretar las señales débiles para descubrir oportunidades futuras que están en gestación, que hoy no existen. Hay que identificar e interpretar las riesgos futuros, las amenazas futuras, hay que crear escenarios de advertencia temprana, cuatro escenarios matemáticos nos van a llevar al comportamiento de la WIC signal y nos va a mostrar dónde estamos hoy, dónde queremos ir y dónde no queremos ir, cuáles son los tres escenarios que no queremos para el futuro de nuestra organización. Muchas gracias por haber participado de este encuentro. Es un gusto haber compartido este conocimiento y es posible ser estratega profesional y consultor de clase mundial. Seguramente tú podrás lograrlo. Hasta pronto. Muchas gracias.